Chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo más para el canal de Dani Y hoy os traigo un nuevo truco de experiencia Aquí está el código, ¿vale? Es la versión 56, si no me equivoco Adiós Eloy, gracias por estos trucos Versión 52, ¿vale? Aquí está con un amigo Vamos a iniciar el juego Mira, William, primero vamos a enseñar el truco Y ahora hacemos el PowerPoint. Mira, primer botón aquí, si queréis probarlo primer botón de XP pero no da mucho Cozcamos arco lanzamentosas elemental y de tarjeta vale bien primer truco y el más chetado es este de aquí tenemos que ir aquí arriba y secret XP le damos ahí un par de veces y nos da un montón de XP o sea pero muchísimo muchísimo y es muy chetado este vale da muchísimo después nos vamos a aquí abajo ¿Vale? A donde nos guía la, la línea amarilla Y vamos allá, mira El arco es para otro botón más Primero De esto de aquí Le damos con el elemental aquí Nos convertimos en esto que hay aquí Y nos vamos por el cuadro Enter, cut Y subimos Y aquí hay otro botón de XP Vale Y luego eh, También hay otro más Hay dos más incluso nos tiramos otra vez Esto es todo el rato, sí Vamos por aquí Dota experiencia con todo el rato, como veis A mí me da muy poco porque ya he saturado mucho estos trucos Pero bueno Vale, con el arco le damos aquí Se abre esto Con el elemental Cogemos la manzana Vamos por aquí Y cogemos el equipo. Vale Nos da muy poco ahora Pero porque lo he saturado mucho y por último, el último truco de este mapa es este de aquí. Vamos por aquí. Cogemos la bola de nieve. A ver si me no funciona ahora. Antes no me funcionó. Tenemos que darla ahí. No me ha funcionado, no sé por qué. Pero a ustedes seguramente les funcionará. No sé por qué a mí no me funciona ahora. Ahora, vale. Tenéis que darle aquí, ¿vale? Nos convertimos en la lámpara. Subimos y le damos aquí a XP. Y ya está, chicos. O sea, nos estará dando XP todo el rato. ¿Vale? Este está muy cheto también. Y sobre todo este. O sea, si nos quedamos así, con los tres botones activados. Y está aquí está demasiado roto. El truco de experiencia. Bueno, ahora no me da, pero a veces es que se buguea.